buena Natalie aquí estamos para el que te llevarás y yo lo pagaré elige el que te gusta más por mí no hay nada con confianza jaja xD Ok yo escogeré uno perrón y barato a ver maestro ven acá que yo quiero uno por favor please no se hace buenas jefa cuál va a ser bara bara bara buenas midón si quiero uno me puede traer el blanco por favor y gracias ese quieres Natalie Seguro, ok jefe, tráiganoslo. Porfa jefe, que tenemos prisa, tenemos reunión con mi amiga Yumi, y mi familia y no queremos llegar tarde, gracias. Sí jefe, tráiganoslo el blanco de atrás que ese queremos, nada más XD. Ok, chicas, ahora se los traigo. Cinco minutos después. Gracias don, por darnos este arbolito muy bonito y todo XD. Sí, chicas, no hay de qué, pásenle. Voy a perifonear. Natalie ojalá no te moleste XD. Ok, puedes perifonear, pero no me gusta ese niño pequeño kick diciendo body. kick the body en kick varias veces. Body. No me saltes uno, te it. pasas de lanza, kick pones la dominación body. toda la vida. Kick y apenas te acuerdas jaja hoy de kick fin de body. año jaja XD. No, meme que hice a, a h mejor me voy de aquí. Nos van a pagar que lo que he hecho en la tienda. Mejor voy con mi esposo Warren a ver si ya termino de comprar. Ya terminamos todo, hora de irnos. ¿Dónde carajos está Joana? Creo ay, que ay, se ay, está ay, cortando, con los porque vidrios. Me estoy cortando con los cristales del envase de la mayonesa. Puta de Joana que ya nos andan esperando todo o sea como que rompiste una mayonesa, bueno, se lo pagaste al señor. Simón jajaja ja, ja, tienes razón y sálvate y adelántate que yo voy cargando de cosas y voy a caminar más rápido jaja ja, adelántate. Quedó piola donde la pusimos, ya se tardaron mucho, llegan mi papá y mamá que fueron a comprar, o andan haciendo los productos. Ok ya les hablé pero no han llegado, a mira Natali, tu papá tu mamá con yo y a mí. Oigan amigos ya se tardaron tanto jajaja xd. Si sí, y ya llegamos, ciertas personas rompieron una mayonesa en el súper, y no diré su nombre pero es Joana por si lo preguntas.